Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la clase anterior lo que hicimos fue limpiar nuestra base de datos y el paso siguiente fue darle un primer nivel de análisis mediante de la fórmula COUNTIF. Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es empezar el maravilloso mundo de la visualización interactiva de datos. Y para eso vamos a arrancar desde lo más sencillo y este video va a ser sobre... La herramienta más sencilla que tenemos y que ya la tenemos en las mismas hojas de cálculo de Google. Son los gráficos que nos permite insertar a partir de los datos la herramienta de hojas de cálculo que nos da Google. Bien, entonces yo tengo la misma base de datos con la que ustedes vienen trabajando, que son los resultados de la encuesta que hicimos en la clase. Y lo que hice fue lo mismo que hicieron ustedes o lo mismo que debieron haber hecho. Acá está el análisis de cada una de las columnas, ¿no? género, municipio de residencia, cuánto afectó la cuarentena, etcétera, etcétera. Todas las, las variables que podía analizar, menos la de periodista favorito, pero eso se los dejo a ustedes. Bueno. Eh, ¿Cómo hacemos para graficar los datos que tenemos en esta hoja de cálculo? Es muy sencillo, van a ver. Pero algunas cosas para arrancar. Yo acá tengo todas las tablitas. Es muy importante tener las tablitas bien diferenciadas de cada uno de los datos analizados. Entonces, otra cosa importante es tener ordenadas las respuestas de mayor o menor o de menor a mayor, según la conveniencia para visualizar eh, los datos y lo que queremos destacar es el valor menor, voy a ordenarlos de menor a mayor. Si lo que quiero yo ordenar o mostrar, perdón, los valores eh, mayores, voy a ordenar de mayor a menor, como es este caso. ¿no? Género masculino femenino, voy a mostrar que hay una amplia... ...mayoría masculina de estudiantes en, en el curso, por lo menos de quienes respondieron la encuesta. No sé si todos y todas respondieron la encuesta, pero aquí tenemos estos resultados. Pero bueno, acá pueden ver que en el municipio de residencia yo no lo ordené, porque quiero mostrarles cómo se ordena. Si ustedes ordenan con eh, resultados que están en fórmula, es decir, que son datos dinámicos que se modifican, van a hacer lío, Van a ordenar los datos y se van a desordenar los resultados. Entonces es muy importante que antes de mover las posiciones, por ejemplo, ordenar que este 9 de Ciudad de Buenos Aires esté acá, eh, copiar los datos, estos números, copiarlos y los borramos. y Cliqueamos en la primera celda, clic derecho del mouse, pegado especial, pegar solo valores. Entonces ya independizamos los resultados de las fórmulas. Ya no hay fórmula, son valores absolutos. Entonces ahora sí, para ordenar de mayor a menor esta tablita, seleccionamos todo incluyendo el título. ¿no? Está todo pintado. Vamos a datos. Ordenar intervalo. Los datos tienen una fila encabezada, encabezado, sí, que es el título, que es municipio de residencia, pero nos interesa ordenarlo según las respuestas, no, la cantidad de respuestas. Y de mayor a menor que es de Z a A. Entonces ahí tenemos, ¿ven? ¿eh? Se ordenó Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y todos los demás municipios con un resultado. Bien, entonces ya tenemos también ordenado esto. Y lo dejé de desordenado a propósito justamente para mostrarles cómo ordenar los datos que tiene ese doble pasaje. Primero copiar los datos, pegar solo los valores y después seleccionar toda la tablita y con datos ¿no? y, y ordenar. Bueno, después tenemos, ¿cuánto te afectó la cuarentena? El orden de las respuestas de mayor a menor. cada Cuánto hacen las compras. Mayor preferencia en comidas. Estación del año preferida. Todo ordenado de mayor a menor. Y sin las fórmulas ya. Son datos absolutos. No, no están conectados a los datos que están acá. Bien. Entonces, una vez que yo tengo todo esto bien ordenadito, ya puedo empezar a graficar la información. Y como les dije, la herramienta más básica de visualización es la que nos trae la misma hoja de cálculo de Google. Vamos a graficar este que es muy fácil. Para graficar tenemos que seleccionar toda la tablita, incluyendo los títulos. Ven que arranqué desde género y terminé acá. Y vamos a este botón que está acá que dice insertar gráfico. Y miren cómo ya nos insertó un gráfico. Ya tenemos un gráfico. Pero por supuesto vamos. Vamos a trabajarlo. Pero ya tenemos un gráfico. Y la particularidad de este gráfico es que nos va a dar el código HTML para insertarlo en nuestra nota. Entonces vamos a tener este gráfico que estamos generando en la hoja de cálculo en nuestras notas. Así como se ve y con cierta interactividad, no es una gran interactividad, yo le llamo dinamismo, porque hay gráficos que son mucho más interactivos, pero tiene cierta interacción, al pasar el mouse después lo van a ver. Bueno, una vez que tenemos el primer gráfico, ya esto se puede mover, no se preocupen, ¿no? lo puedo mover, pues después lo hacemos, pero así grande está bien para que lo vean. Bueno, y ven, masculino, 70%, femenino 30%. Y esto es importante también. En eh, los valores. ¿Por qué dije 70% y no exactamente 69.6%? Porque vamos a utilizar la regla de el más 5 o menos 5 para el redondeo de las cifras. No hace se ser que en el gráfico lo vamos a dejar tal cual está si queremos. Si no, lo podemos redondear también. Pero a la hora de informar. No podemos decir que el 69,6% de los estudiantes es masculino o se autopercibe como masculino. Porque no existe el punto 6 de un estudiante. Tiene si es de ser un estudiante, por eso hay que redondear. Entonces, vamos a tomar el valor que, si es mayor de 50, vamos a tomar el número siguiente. Si es menor de 50, como en este caso. El número anterior. Entonces, en vez de ser 31, si fuera 30.6, como es 30.4, va a ser 30. Y acá, como es 69.6, va a ser 70. Supongo que quedó claro y fácil, pero igual lo vamos a seguir trabajando. Eh, de nuevo, entonces tenemos este gráfico, pero tenemos que editarlo. No lo podemos trabajar así como está. Entonces vamos a ver la configuración que nos da. Aquí se abre, la, se abre la configuración y nos da distintas opciones. Que acá no, no cambiamos nada en principio, pero vamos a ir a personalizar. Este es un típico gráfico de torta. Los gráficos de torta no son los más recomendados para el periodismo de datos, aunque no es que están prohibidos. Simplemente hay que tener en cuenta que... Eh, le complica la interpretación muchas veces a las personas porque las personas empiezan a ver el ángulo como si el ángulo significara algo los colores y las personas son somos eh, poco hábiles para comparar dimensiones acá es muy claro porque es muy grande la dimensión mayor con respecto a la menor pero si hubiese varias porciones de torta se nos complicaría entender a simple vista cuál es más grande que la otra. Entonces, no es el mejor gráfico que vamos a utilizar, pero lo podemos utilizar. No hay ningún problema, no está prohibido. Y quiero arrancar por eso porque es de los más sencillos. Bueno, en configuración teníamos, teníamos algo que no había nada que tocar. En personalizar tenemos varias cosas que podemos tocar. Por ejemplo, estilo del gráfico. Podríamos cambiar el fondo, poner el fondo amarillo. Sí, podría ser que el, el fondo de nuestro sitio es amarillo y lo ponemos amarillo para que acompañe el fondo. Pero en este caso, ninguno. Ah, sí, ninguno es transparente, blanco. Ahí está. Eh, el tipo de letra o fuente no nos importa cambiarlo. El color del borde gráfico no lo vamos a tocar. Y esto es importante. Jamás de los jamases, pero nunca, nunca, nunca. Utilicen gráficos en tres dimensiones. No usar gráficos 3D, por favor. Ustedes dirán, pero se ve en todos lados y queda más lindo. No nos importa. Lo de lindo es una interpretación que nada tiene que ver con hacer un buen gráfico. El gráfico 3D desvirtúa la percepción de las proporciones. Y dependiendo del tipo de gráfico, un gráfico 3D puede engañar la vista y la interpretación de los datos. Por favor, no usen nunca gráficos 3D. Bueno. Gráfico circular. Y acá podemos tocar algunas cosas. Esta es buena porque no hueco del círculo nos va a convertir el gráfico de torta en un gráfico de dona. Los gráficos de dona son mejores que los gráficos circulares porque nos elimina la variable ángulo, por ejemplo, si yo hago un hueco de círculo 75 queda mucho más claro este gráfico, donde ya no tengo que mirar un ángulo, si es más mayor o menor que otro, sino veo toda esta superficie ocupada. Mucho más claro. Entonces es una opción a tener en cuenta y, y con la cual se puede trabajar. Etiqueta del sector. Ven que ya viene femenino, masculino. Pero vamos a ponerle los valores. Ven. Así es mucho más claro la dimensión. Porque yo miro los números y ya rápidamente sé cuál es mayor que otro. Más allá de acá, que acá sea evidente. Entonces, puedo trabajar con el porcentaje, pero además le puedo poner la cantidad de respuestas. Todo lo demás... De edición lo pueden probar, pero cambiaba letra y demás, pero no, no es importante. Seguimos viendo. Bueno, puedo cambiar los colores. Es recomendable que el valor mayor sea rojo o el más oscuro. ¿Por qué? Porque el rojo tiene la propiedad de atraer más la atención que otros colores, por ejemplo. Entonces yo voy a cambiar los colores. Al masculino le voy a poner rojo. Uy, uh, ahora está todo rojo. Y voy a cambiar al femenino. Le voy a poner otro color. Por ejemplo, amarillo. Podrían caer en el cliché de eh, masculino, celeste, femenino, rosa, pero yo no se los recomiendo. Me parece que eso nos queda para el siglo XX, no en el siglo XXI. Entonces. Masculino, rojo porque es la mayor proporción. Y femenino, la menor, en otro color. Puede ser verde también. Como quieran. Eh, entonces pueden trabajar con los colores desde ahí. Tienen que elegir a qué le quieren cambiar el color y cambian el color. Después, otra herramienta. Si ustedes quisieran mostrar, eh, destacar algo. Lo podrían destacar con esto, por ejemplo, alejando una porción de la otra. Pero no lo vamos a hacer porque en este caso no se justifica. Pero sepan que lo pueden hacer si ustedes creen que conviene. Título del gráfico. Y es que esto es importante. El título se puede editar haciendo doble clic acá. Y no dejen esto que es respuestas que no nos interesa. Esto es género. Eh, de estudiantes de periodismo de datos. ¿No? Y podríamos aclarar, segundo cuatrimestre, un DAF, qué sé yo, pero en principio género de estudiantes de periodismo de datos, está bien eso. Bien. Y leyenda tiene que ver con esto. Entonces, podríamos eh, perdón, acá, posición Arriba, ven, y pone eso. Pero con automática es mejor porque le genera con el porcentaje y demás. Pero pueden probar. ¿Ven? Yo voy a poner, eh, me equivoqué, automática acá. Generalmente automático funciona bien. Bien, y después tipo el de letra y demás. Pero en principio ya está con las herramientas que nos da este gráfico. Deberíamos poder incluir el tema fuente y otros textos, pero vamos a incorporarlo en, en el post, en la nota que hagamos, porque no nos da esa opción Google. Bien, pero ya tenemos un gráfico. voy a achicar. Este puede achicar desde la punta me lo voy a llevar para el costado para hacer otro gráfico. Municipio de residencia. Vamos a visualizar municipio de residencia para seguir practicando los gráficos. Bueno, recuerden, seleccionamos desde el título hasta el último. Cliqueamos acá. ¿no? Ahí. en Insertar gráfico. Y nos insertó otro gráfico. de todo. Y ven como ya las proporciones, más allá que sabemos, porque conocemos los datos, que es uno cada uno, si eran dos, por ahí nos perdíamos. Entonces, este gráfico, cuando hay muchas categorías, no nos importa. De todas maneras, podríamos separar y ordenar los datos de otra manera. Podría ser Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y otros municipios y agrupar todo esto. Pero no nos importa retocar los datos más de lo que están. Lo que vamos a hacer es cambiar el gráfico. Acá, en configuración, podemos elegir otro gráfico. Por ejemplo, filas. O columnas. ¿no? Gráfico de barras, gráfico de columnas. Vamos a elegir el de columnas. Y ahí ya tenemos un gráfico mejor para esto. Porque ya no trabaja sobre el porcentaje sino sobre valores absolutos. De las respuestas. Entonces, ¿sí? acá tengo el gráfico. Voy a achicar un poquitín. Me muevo ahí. Bien, ahora vamos a las configuraciones que podemos hacer. En principio, de esto de configuración no tocamos nada, vamos a personalizar. Estilo del gráfico. Color de fondo, de nuevo, si quisiéramos un color de fondo, pero no lo queremos. Vamos a dejar el blanco con el que viene. Tipo de fuente, borde, eso no nos importa. De nuevo, nunca 3D, por favor, nunca. Bien, no tocamos nada de ahí. Títulos de gráfico y eje, sí. Título, lo que nos importa acá es. Municipio de. Escribí cualquier cosa. Municipios de residencia. Uy, estoy mal. De los y los estudiantes. Bien. Y acá tenemos Ciudad de Buenos Aires y Avellaneda grandes ganadores en esto eh, y todos los demás uno de, de cada uno eh, después vamos a serie y acá no hay, no hay nada que editar pero si sí podemos cambiar el color si queremos que sea rojo por ejemplo ahí está después si queremos que cambiar el eje, que los valores están acá. En este gráfico no lo recomiendo, es mucho más gráfico, eh, mucho mejor que esté a la izquierda porque es como miramos, ¿no? Y el orden de los, de, de, de los valores también está de izquierda a derecha. Bueno, después etiquetas de datos. Esto es importante porque no va a dar el resultado, porque acá ¿cuánto es? ¿Es nueve? ¿Cuánto es? 9 cuánto es ocho y medio? ¿Cuánto es? ¿No? Entonces etiqueta de datos me va a dar los resultados. Mucho más claro. Hay un viejo lema de diseño gráfico que dice que cuanto menos texto mejor, bueno, olvídense de eso. Fue totalmente superado. Y hoy en el diseño gráfico y sobre todo en el diseño gráfico de la información, lo que se dice es: cuanto más texto que ayude a entender a simple vista el gráfico, mejor. No significa abundar en textos explicativos, sino lo mínimo indispensable, pero sin ahorrar, en esos gráficos para en esos textos para que se pueda entender rápidamente. Entonces los valores son útiles, porque acá entre 8 y 10 yo no sabía qué valor podía haber. 9 y medio, 8 y medio, bueno, 9. Y aparte, acá, 1 y está clarísimo. Entonces etiquetas de datos en el gráfico de columnas es útil. Después tipo de letra y demás. ¿Qué más le podemos poner? A ver, leyenda. Posición automática, generalmente es la que sirve, pero vamos a ver. En respuesta, no, no, no nos sirve de nada, automática. Bien. ¿Qué más? Eje horizontal. Nada, automático. No hay, no hay no hace falta cambiar nada. Acá en inclinar etiquetas, si por ejemplo Ciudad de Buenos Aires no se llega a ver. Por ahí habría que cambiar el tamaño de la letra. O la inclinación, por ejemplo. Ahí, ¿ven? Le incliné 30%. Y se van a leer todas. No se superponen ni nada. Así queda mucho mejor. Hay que jugar con esto muchas veces. Porque si yo acá tenía ciudad autónoma de Buenos Aires, quizás tampoco me alcanzaba con 30% de inclinación. Eje vertical. Nada en particular. Mostrar línea de eje. Puede ser útil, me parece bien que acompañe la línea, escala logarítmica. Con el, con el COVID hablamos mucho de escala logarítmica, pero no es el caso. Y líneas y cuadrículas nos podría importar si eh, queremos, por ejemplo, de 6 a 8 queremos que haya... El 7 que esté marcado. Línea de cuadrícula secundaria lo marcamos. Y... Eh, ¿No? Ahí. Color, color, color. Bien. Ah, y recuento secundario. A ver si me deja poner uno En principio no cambia nada. Pero puede ayudar para... Las líneas entre medio, a ver. ahí ven, pero lo que voy a hacer es uno, eso es lo que yo quería poner, porque en realidad es 6, 7, 8 y así. El azul no es el mejor color, le voy a poner un color grisecito, a ver, no lleva a ver, pero puede que sea mi monitor, ahí está, ven que es. Están los valores intermedios y deja mucho más claro, por ejemplo, en el caso del 9, que está entre 8 y 10. Aunque no tenga el número, está la línea que es el valor. Bien. Ya tenemos también el gráfico de los municipios. Ah, tenemos mal el título. Ah, no, está bien. Municipio de residencia de las y los estudiantes. Y acá respuestas. Podría ser otra cosa. Lo editamos desde acá, pero respuestas en principio está bien. Vamos a achicar. Solo para moverlo de acá. ¿eh? Cerramos esto. Y vamos a hacer un último gráfico. Ahora uno de barras. ¿Cuánto te afectó la cuarentena? Seleccionamos, ¿no? Vamos acá. Y de nuevo un gráfico circular. Siempre tira gráfico circular, pero. Acá, si ustedes cliquean en, en esto, en configuración, pueden elegir distintos gráficos que interpreta el sistema, que pueden ir con el tipo de información con el que estamos manejando. No siempre van a funcionar todos. ¿no? Estos, por ejemplo, muchos de estos no van a funcionar, pero queríamos el de, de barras, pues hicimos círculo y columna, o torta y columna, ahora vamos a usar... El de barras. Bien, entonces, ¿cuánto te afectó a la cuarentena? Vamos a editar el título, lo podemos editar así. Ahí. Un poco, bastante, nada. Bien. Y acá esto podemos poner respuestas. Bien. Eh, vamos a, a ver la cuestión de la edición. En configuración... Recuerden, nunca 3D, si les da la posibilidad, en este caso no. Vamos a personalizar. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. En color de fondo no tocamos. Ah, acá, nunca 3D, ¿eh? nunca. Bien. Pues estilo gráfico no tocamos nada. Título de gráfico no cambiamos nada. En principio. Serie, acá podríamos cambiar el color, rojo, por ejemplo, o cualquier otro color, verde, verde, sillón, o ahí, violeta. Bien, etiqueta de datos, de nuevo, esto es bueno porque me va a decir acá. ¿Cuánto significa esto? Porque entre 10 y 15, ¿cuántos es? son 14? ¿Son 13? Bien, ahí está. 14, 7, 2. Está claro ahí. Bien, seguimos viendo. Leyenda. Posición automática está bien. Podemos probar otras, pero, pero no, no, no nos sirve de nada. Eje horizontal, no cambiamos nada. Mostrar línea de eje sí, así tenemos la de abajo también. Y después, eje vertical, no cambiamos nada. Línea y cuadrículas sí, porque hay mucha distancia entre 5 y 10 o 0 y 5 y no los para los valores intermedios. Podemos tocar marca de graduación, a ver, vamos a, eh, a ver, automático, color de línea, no, bueno, y qué fue lo que cambió, a ver, ah, no cambió nada, a ver. ah porque es otra cosa no es lo que yo creía yo quería que incorporara las rayas en el medio pero parece que no la no las agrega a ver. a ver ahí en eje horizontal a ver no porque este es el color de la línea Ah, ahí está. Está bien eso. En eje horizontal, línea de cuadrículas secundarias. Ahí pone las líneas secundarias. Y acá podemos poner la cantidad. Que voy a poner 4. Eh, ¿No cambió nada? Ah, no me lo cambió. 4. Ahí está. Entonces 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces todo cada punto, aunque no esté el número, está el valor. ¿no? 7 ahí está. Por ejemplo, el 2 también. Es mucho más claro. El color no me gusta. Le voy a poner un gris más claro. Por ahí un gris más oscuro en este caso. Ahí está. Para acompañar. Y de nuevo, ya tenemos otro gráfico. Hicimos... De torta que lo convertimos en dona para mejor visualización. Hicimos columna y e hicimos barra también. Lo voy a achicar ahí bien. Bueno, y así con todos. Si entendieron el procedimiento, creo que con esto es suficiente. Pero ahora nos falta una cosa: ¿no? ¿cómo hacemos para que. Este gráfico, o cualquiera de los otros que hicimos, llegue a nuestra, nuestra nota. Tenemos que hacer esto. Clickeamos en el gráfico y ven estos tres puntitos. clicamos Publicar gráfico. Y vamos a insertar. Enlace, eso no nos interesa. ¿eh? Insertar. Bien vamos en insertar y vamos a publicar. ¿Seguro de que quieres publicar esta selección? Sí. Y ven, miren todo el código que nos da, que no importa que no lo entiendan, es código para insertar este gráfico. Muy bien. Entonces cerramos esto y ahora que tenemos copiado el código, vamos a nuestra nota. Supónganse, vamos a blogger.com, ustedes van a tener. Acceso, cuando acepten la invitación, al blog de ejercicios de la materia. Que es este ejercicios de periodismo de datos UNDAV. Y vamos a clicar nueva entrada. acaba el título. En este caso, supónganse, ¿no? De qué género son las y los estudiantes. El título puede ser un título mucho mejor, ¿no? Del tipo... 7 de cada 10 estudiantes de periodismo de datos de la en el segundo cuatrimestre son varones. O este, este cuatrimestre en periodismo de datos hay 7 eh, varones cada 10 estudiantes, lo que fuera. Bien, pero la cuestión es que va el título, ahí en el campo título, no lo pongan acá, por favor. Y acá tienen que pegar el código, pero ojo. Quienes cursaron conmigo ya periodismo digital saben que el embebido eh, de cuestiones gráficas y, y no va a haber ningún problema. Pero para quienes no hayan cursado conmigo periodismo digital y además quienes cursaron les doy una sola memoria, acá va todo lo que sea texto. Hola, ¿qué tal? Bueno, y acá va a ir el gráfico. Si yo pego el código acá, no tengo nada. Tengo un código textual pegado ahí. No voy a tener el gráfico. Yo tengo que ir a HTML. Y eso se hace cliqueando ahí y yendo a Vista en HTML. Entonces, clickeé un par de líneas, pego el código. Ven que tiene colores. Ahí ya lo está tomando como código. Me voy de acá. Vista de redacción. Y ya ahí me dice que hay un código. Ahora vamos a verlo. Lo publicamos. Confirmamos que publicamos. Y lo vamos a ver. Me lo abrió en otro lado, así que lo traigo acá. Para que ustedes también lo puedan ver. Y miren qué hermosura tenemos. ¿no? De qué género son las y los estudiantes. Y está el gráfico. Y es dinámico. Algunos dirán interactivo. Yo le digo dinámico. ven Pasás el mouse por encima y hace algo. Hay gráficos mucho más interactivos, más interesantes en cuanto a eso. Pero ya tenemos un primer nivel de interactividad. El gráfico funcionó. Bueno, maravilloso. Esto es lo que van a tener que hacer con respecto a gráficos de eh, Google Spreadsheets o de las hojas de cálculo de Google. Pero van a tener también otro ejercicio con otra herramienta que la van a ver en el próximo video. Un saludo.